Hola a todos, los saludo una vez más con cariño. Esta vez vamos a hablar de los políticos ñames en Dominicana. La crisis de liderazgo político en la República Dominicana es una problemática que ha venido afectando al país desde hace mucho tiempo. La corrupción, el nepotismo y la falta de transparencia han sido los principales factores que han contribuido a la pérdida de credibilidad de la población hacia sus gobernantes y la política en general. Esta situación ha llevado a que los dominicanos y la sociedad entera atraviese una de las peores crisis económicas y morales de su historia, generando un sentimiento de frustración y desesperanza en toda la población, especialmente en los sectores más vulnerables. Los ciudadanos ya no creen en sus líderes políticos y en el sistema de partidos que representan. La falta de liderazgo ha generado un caos institucional que ha afectado a todos los niveles de la sociedad dominicana. Para superar esta crisis es necesario que los líderes políticos cambien su actitud y enfoquen su trabajo en el bienestar común de la población deben enfocarse en la creación de políticas públicas que fomenten el desarrollo económico, la educación, la salud y la seguridad ciudadana. Es fundamental que se promueva la transparencia en la gestión pública y se erradique la corrupción en todas sus formas, comenzando por las cámaras legislativas. Además, es importante que la ciudadanía participe activamente en la vida política del país y exija a sus líderes que trabajen en beneficio de la mayoría y no de unos pocos que integran sus familiares, amantes, chulos y lambones. La sociedad civil debe jugar un papel importante en la construcción de una democracia más participativa y justa, la que hoy luce lánguida, por el clientelismo. La crisis de liderazgo político en la República Dominicana es una problemática que afecta a todos los dominicanos, los que allá y los que vivimos fuera. Es necesario que los líderes políticos también cambien su actitud y trabajen en beneficio del bienestar común de la población. Solo así podrá superar esta crisis y construir una sociedad más justa y equitativa. La sociedad dominicana demanda ya de un liderazgo político fuerte, creíble y funcional, que cuando asuma la rienda del Estado, la maneje con criterio gerencial más que en buscar protagonismo particular o grupal. Un liderazgo que tenga como prioridad el desarrollo real de la gente, la moralidad pública, el fortalecimiento institucional, la productividad nacional, la inversión social para crear empleos, crear políticas que disminuyan los gastos improductivos y que los recursos públicos sean invertidos en acciones que mejoren la calidad de la educación, la salud, el servicio energético, el transporte y la paz ciudadana. Urge. Un liderazgo político auténtico, más humano y con firme voluntad política, que asuma sus responsabilidades con la sociedad, que tome decisiones eficaces, que solucione las dificultades que pasamos los dominicanos y dominicanas, que con coraje y sabiduría afronte la crítica situación actual. Necesitamos un liderato que entienda que el mundo cambió y que cada segundo que pasa será más fatídico para los pueblos analfabetos como el nuestro que no saben lo que hoy está pasando en el planeta y que vive en Belén con los pastores. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. No se olviden de darle a la campanita completo, compartir estos mensajes y decirle a sus amigos que nos busquen. Solamente le pedimos que nos den un like. Ahí radica todo. Un abrazo. Hasta nuestro próximo comentario, amigos.